¿Te gustaría conseguir unos ingresos extra cada mes? ¿No sabes por dónde empezar? Piensa por un momento. Vivimos en un mundo hiperconectado, en ciudades inteligentes, en las que casi todo el mundo está conectado a las redes sociales. Las nuevas tecnologías cada día nos sorprenden más y cada vez tenemos menos tiempo. Está claro que la formación presencial va a ir a menos. Ante todo esto, la formación online es una excelente oportunidad para conseguir esos ingresos extra. La gente quiere aprender todo tipo de materias, a cualquier edad, en cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. ¿Estás preparado para el futuro que ya está aquí? Crea tu propio curso, véndelo por internet en plataformas de marketplace como Hotmart y vive una vida más tranquila. El temor a nuevas pandemias como la del coronavirus, COVID-19, te ofrece nuevas oportunidades. Aprovechalas y disfruta.